Buenas noches y bienvenidos una vez más a la Hamburg Trophy en su cuarta edición. Hoy eh, corremos la octava ronda y nos vamos a la República Checa, a Chequia mejor dicho, al circuito Autódromo Most, un circuito que creo que es más conocido por porque hospeda eh, competición de, de camiones, de carrera de camiones y... Y él, creo que hace muchos años tenía campeonatos de, de la NASCAR, del de Euro NASCAR aquella. Eh, nada, es un circuito que ya va cogiendo solera, es del año 83, tiene 4 kilómetros 200. Y, y nada, hoy nos juntamos aquí con, con todo el pilotos de la Hambach pues para, para afrontar ya el último tercio de campeonato. Ya han transcurrido. 7 de las 10 pruebas, está en es la octava. El liderato está muy, muy, muy apretado. Viene apretando muy fuerte el italiano Alessandro Botti, que, que recortó muchos puntos en la semana pasada en Lausitz al líder, al rumano mi y está ahora solo 13 puntos. ¿Vale? Y bueno, como la semana pasada vimos estrategias de equipo, vimos cómo el podio lo copó el equipo OMB, el equipo de, de Boti, del perseguidor del líder. Y, y parece que la estrategia sigue, porque se han inscrito dos pilotos más de, de la estructura italiana, del equipo OMB Racing Team. Ahí tenemos a uno de ellos, al argentino eh, Tomás Centeno, que se ha inscrito eh, hace nada, eh, pues creo que ha sido el mismo. Y también se ha inscrito eh, el italiano Marco Sicilia entonces eh, pues va a haber eh, cinco o seis pilotos de este equipo yo creo que la estrategia es evidente van a intentar interponer todos todo los pilotos entre posibles entre Botti y Neg. pues para, para intentar eh, eh, reducir esa distancia de 13 puntos lo, lo máximo posible ¿no? porque quedan con esta tres pruebas la diferencia de puntos de lo que obtiene el primero lo que obtiene el segundo son solo 3, 3 por 3, 9. Y es insuficiente, ¿no? Para, para eliminar esa, esa diferencia de, de 13 puntos. Eh, nada, eh, Pues está muy interesante el campeonato. Eh, hubo durante el primer tercio del campeonato un dominio absoluto de Neg. Luego Evoti. Eh, pues. Le robó ese dominio y bueno, y ahora, eh, bueno, parece que están ahí los dos bastante igualados. Y, y ya os digo que va a estar muy, muy, muy, muy competido. Vale, ahora mismo tenemos eh, ya en server 17 pilotos. Um, yo creo que todavía falta por entrar gente. Vemos que está Daniele Pache de. También de, de la estructura de Absolute Motorsport, del equipo de, de, del líder, Boti que hemos comentado, Mija Inej, el líder, Máximo bueno yo creo que es un habitual también ya de, de esta handbag, que es de del Team Balas italiano, Roberto Gil, el fan racer y miembro de, de la organización de del staff de red Room Spain, jesly Design Racing RS, Marco Sicilia, eh, como os decía, eh, este se acaba de incorporar, este piloto, también de la estructura OMB. Bernard Civil, de Virtual Resin Girona. Tomás Centeno, de OMB. John Fetch, de OMB. Guido y Palma de OMB. Juan Carlos González, de Chirimat, el, el amigo de, que viene de Mazazos. Eh, por supuesto, Modest Games, también de, del staff de Race Room Spain. Pedro Plaza. Kevin Fernández, de HRT. Eh, Xavi López. El colombiano Marcelo López y Ezequiel Seminando de Virtual Rich in Girona, que ya justo le estaba enfocando la cámara. Pues 18 pilotos, eh, aún quedan 6 minutos de de práctica. Eh, y luego tendremos 15 minutos de, de, de Quali. Vamos a ver cómo están. Los tiempos, eh, creo que por lo que se comentaba en el Discord de, de Ray room Spain, el, los tiempos andaban eh, Por 1.30 bajos. Estamos hablando de, de los pilotos top, eh. Y bueno, ya vemos que efectivamente además Daniel Pache está marcando un tiempo, efectivamente, de 1.31-1. ¿Vale? Eh, vamos a consultar si queréis un momentito. Aprovechando estos. Los cinco minutos que quedan. Hombre Uri, buenas noches, y bienvenido. Vamos a ver cómo está el, el, el campeonato. Bueno, vamos a ver. Bueno, antes vamos a, a consultar cómo está la líder Board para ver esa referencia de tiempos. Mira, y estamos viendo, mira, eh, efectivamente, Máximo Macheroni del Team Balas, que, que, que está inscrito en este campeonato, lo hemos visto antes, 1.30.1.5. Mihainek, el líder del campeonato, 1.30.2.75. Eh, pero estamos viendo que, que aquí hay pilotos de también del equipo absoluto Motorsport al que pertenece el líder NER, que han bajado de, de ese 130 no están ahí en 1.298 vale 8 de palma también de de omb 137 o sea que estamos y este está también en carrera alessandro botti el perseguidor de 139 aquí bastante diferencia con con neg y bueno pues parece que por ahí va a ir la cosa no por ese 1.30 1.31 antes en Discord estaban tanto Botti como Neg, un poco tirándose flores el uno al otro esto de deportividad porque estaba comentándose los tiempos que estaban haciendo y que Neg decía que, que creía que que Botti iba iba a hacerlo muy bien en quali que yo creo que sí y, y bueno pues vamos a ver eh, vamos a ver si os parece la, la clasificación, para ver lo que lo que hablábamos antes, ¿no? Ahí tenéis líder al, al romano Mihajnek, 402 puntos, ya solo 13 puntos, pues ahí tenemos a Botti, al italiano, que lleva recortándole carrera tras carrera. Un sprint de... Bueno, ya no es sprint, esto es carrera de fondo, porque lleva ya varias carreras recortándole. La, la semana pasada le, le dio un bocado grande a la diferencia. Y hoy. ya, ya os digo, ¿eh? Hay. cinco pilotos más de de su equipo y esto es la carrera de hoy con lo cual creo que las estrategias de equipo se van a se van a hacer valer se van a hacer valer en cambio nex solo cuenta con, con el apoyo de Daniel Pache otro piloto rapidísimo y que, que da muy buen resultado en Quali luego en carrera parece que se diluye un poco eh, pero bueno vamos a, vamos a ver esas estrategias que la semana pasada estuvieron muy interesantes luego veis que en tercera posición está Jesley de Sin Racing RS pues ya a más de 50 puntos poco bueno pues cerrando ese, ese podio temporal a falta de estas tres carreras para, para cerrar la handback pero pero muy buen resultado de Jesley como siempre yurka el fan racer bueno pues eh, 318 empatado con Benazzi y víctor sin girona y su compi de equipo terminando a tres a tres puntitos solo a continuación eh, john fetch también de omb eh, con 310 a 15 puntos tiene en esta posición a maceroni Seguido de Rubén Márquez, a continuación Pedro en décima posición, un décimo Modest Games, Marcelo López el, el, el colombiano, bueno, pues que a base de constancia es un piloto que está acabando siempre en las últimas posiciones, pero como es constante, corre todas las carreras y no se rinde, le pase lo que le pase, termine, puntúa, pues ahí lo tenéis, en tu décima posición, grandísimo resultado para Marcelo. También para Kevin, otro piloto también que, que juega la carta de, de la constancia, ¿no? Y eh, aunque ahí vemos que tiene ya un poco, eh, un poco de diferencia, 26 puntos con Marcelo, pero Plaza con 200 puntos. Eh, Guillermo Martínez de, del Team Carbones con 171. Alejandro Tomeno, 169. Roberto Gil, otro fan Fanraiser, 141 puntos. Está teniendo bastante malas mala suerte Roberto. Yo creo que merecería estar más arriba, pero bueno. Este, esta, esta handback. Uh, no, no, no le está saliendo como estamos habituados a, a verle pero bueno eh, está en la Open de los viernes y él está haciendo bastante mejor Juan Carlos González eh, Chirimata del Mazazos 117 puntos seguido del, del polaco Casper Smirnow y a continuación Daniele Pache como veis el escudero de del líder bastante bastante lejos en puntos esa irregularidad que os decía es muy rápido hace muy buenas cuales pero luego eh, no no consolida ¿no? esos resultados en carrera eh, vigésimo primera posición Pavel Mukoning el famoso Mukoning aquí lo tenemos que, que corrió las dos primeras carreras o las tres primeras con muy buen resultado pero bueno eh, lleva sin aparecer unas unas cuantas carreras lo cual le ha hecho bajar bastantes puestos el rumano Rafa Dinicu de de Resin in seguido de Alfonso Cachón de Carbones xavi López Carlos Recio Chefo Durán eh, Daniel Martínez y Antonio Armiento del Team Balas que, que se inscribió la semana pasada tuvo un mal resultado acabó descalificado por acumulación de incidentes alcanzó el tope y bueno no sabemos si si bueno sí iba a decir que no sabemos si aparecerá y sí estoy viendo que, que ha entrado ha entrado en el server vamos a ver bueno queda queda muy poquito para vamos a volver a la pantalla queda ups hay Pedro Magallá, es el amigo Pedro el brasileño. piloto rapidísimo donde los haya de una salida de pista Y bueno, como decía eh, Pues Antonio Armiento está en, eh, también en, en el server ya son uh, 20 pilotos una, una buena parrilla La verdad es que estos campeonatos tan largos Es, es normal que, que bueno Que las parrillas se vayan reduciendo poco a poco ¿no? Porque hay pilotos que bueno que No están acostumbrados a, a campeonatos de 10 pruebas Normalmente 4, 5, 6 Puede ser un poco el estándar siempre hay un poco de caída en la participación pero bueno se está manteniendo ¿eh? Eh, tenemos 20 pilotos ahora mismo no 21 acaba de entrar diurca bueno en la parrilla y como os decía bueno pues siempre siempre se van apuntando pilotos nuevos y, y se consigue pues un, un buen número eh, respecto a la participación eh, pues nada eh, estamos terminando ya la práctica y vemos al líder a mi Ineg, que ha hecho el mejor tiempo ahora mismo de, no, mejor tiempo no tercer mejor tiempo perdón realmente Daniel el pache eh, es el ha conseguido 130 01 y vamos a ver si es capaz de consolidarlo ahí salen todos los pilotos vemos que, que uy, uy, uy se van tocando <ríe> madre mía hay 15 minutos chicos <ríe> da tiempo a dar muchas vueltas que ¿eh? una vuelta de un minuto y medio es que podéis dar 10 vueltas perfectísimamente sin problemas. Pues vemos ahí ¿eh? cómo, cómo han salido los, los Porsche amarillos y verdes de, de OMB a saco. Un poco han tenido ahí un poco la salida de boxes del pit del pit lane, un poco de, de roce con, con, con Daniel pache y creo que con, con Neg también. Pero bueno, vamos a ver si se tranquilizan un poco y lo vemos a todos. Ya marcándose desde la cual ¿eh? O sea, ya os digo que aquí la guerra de equipos la guerra psicológica eh, va, a tener, va a tener un peso bueno a Jen loco tiger jaime head dale tata, ánimo para para para Mihai tu compañero vamos a ver si, si tiene suerte si tiene suerte mi y consigue la victoria eh, bueno vamos a ir viendo cómo está el tema como veis eh, pues nada Estamos en Most Con la checa, 21 grados en aire, 31 en pista y tiempo soleado. Bueno, pues nada. Bueno, vemos ahí. Yo no sé si. Se ha parado ese, ese coche de OMB. Un poco raro. Daniel pache está levantando un poco el pie, está dejando distancia, evidentemente. Eh, espero que no se haga ninguna jugarreta. Que se pueda. que no se pueda considerar deportiva, por decirlo así. Vamos a confiar en los pilotos. Ya inicia su tiempo, su vuelta en el epache. Vamos a acompañarle. Ahora, Goffline 87 dice: Si sí llama tú, ti per te. Entiendo por Permijai. Per ok. Uri, pues que creo. No lo sé. No lo sé. Es que la, la, las, las estrategias de equipo la semana pasada fueron clave para. De cara a la general, ¿no? y pueden ser determinantes ahora para, para decidir el campeonato que estas tres carreras que quedan se han inscrito del, de, del equipo del perseguidor dos pilotos más o sea van a ser 5 o seis en pista eh, y nex solo cuenta con con pache y ahí hemos visto no sé no, no lo sé no lo sé por lo menos tensión psicológica va a haber eh The italian job <risas> uh, sí sí sí sí sí, sí. Puede ser, puede ser, no descarto nada. No, pero bueno, eh, normalmente en estas.. en la handbag suele haber bastante eh, deportividad y limpieza. Suelen ser.. se suelen escribir pilotos bastante experimentados y ya.. con el culo pelado, que podríamos decir. Bueno, pues ahí vemos a Aneg. Viene marcando todos los tiempos en morado. Se está acercando ya a la última curva recta de meta. A ver qué tiempo hace el rumano. A ver, ha hecho 1.34. Eso se puede bajar un poquito. Hemos visto que que el, el mismo eh, leaderboard tenía 1.31. 1.32. Tomás Centeno. 1.33. Bueno, pues ahí de, ahí tenemos. Aquí le tenemos eh, al argentino, recién inscrito por parte de la estructura mb Pues también asaltando el, la pole. Entonces tenemos aquí, pues fijaros, en, en tres décimas, cuatro pilotos, dos de cada equipo. tomar Centeno, Mijaineg, Boti y Pachin, que te calados. Pero bueno, aún queda aún queda mucho tiempo. Matt Max. Ah, Matt Max, por, por Máximo Maceroni. Entiendo, supongo. El piloto de balas. Pues saludos para, para Matt Max. Go Max, prendí la pole. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es eh, muy difícil. Hay mucha competición hoy. Go eh, Sí, sí, sí, eh, es un clásico de, de de la handbag. Bueno, Kiviak animando a, a Neg, a Mikay Neg, eh, Mick Race, sí, exacto, Mad Max, Macheroni, correcto, sí, sí, sí, sí. Pues aquí hace falta más gente del Team Balas. Están solo Macheroni y solo... Ah, bueno, Yarmiento, Antonio Yarmiento también está en carrera hoy, pero hace falta más gente de Balas, de Balas Team bueno que me distraigo bueno mi net, que ha bajado un poquito una décima y media 132 se hace con el hidrato solo 67 centésimas le separan de centeno basta esto muy apurado bot dos décimas y media pache tres décimas y media eh, mad max medio medio segundo quinta posición bueno bueno bueno bueno muy muy apretado vamos vamos a enfocar a, a mad max ahí le tenemos ya que están aquí. ¡Ups! ¡Uy, uy, uy! Trompo, trompo. Y cuidado. Se incorpora a pista con cuidado. Bueno, no viene nadie, no hay peligro. A ver si Max tiene. Ahora. Bien, viene un coche por. Por detrás. Deja pasar. Muy bien, muy limpio. Bueno, pues vamos a enfocar a algún otro piloto. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Pues mira, sale ahora mismo el mazazo Juan Carlos González, va a dar su vuelta lanzada, así que ahora no, pero a lo mejor le acompañamos luego. Cronista, si a que comentar el enestregare. Gare. Ah. Yo no palo niente de italiano. Ma. <risa> Me gustaría, pero. Steve Focus, Max, sí. A ver si Max hace un buen. Aquí le vemos un poco. Bueno, volviendo a pista con ese tiempo de uno. 37 en quinta posición, absolutamente. Big race, pagamos el contrato. <ríe> Mi italiano eh, no es bueno. <ríe> ah, Domenico Perrupato, bienvenido. Un piacere. Bueno, pues veo que eh, eh, Domenico, ¿dónde lo pilotos italiano de.? de la escuadra balas. ¿Eh? Dobe. <ríe> Faltan pilotos de, de, de balas, solamente hay dos, eso. Oh, solo tuve <ríe> Ah, librea, belísima. Me gusta mucho. Bueno, eh, voy a dejar de intentar hablar italiano. Bueno, ya vemos que NEG, madre mía, ya ha bajado de 1.30, está en 1.299, ha roto la barrera del 1.30. Y se va a tener que forzar mucho Boti, eh. Porque.. Son seis décimas casi la, la diferencia que le, que le saca el rumano en esta vuelta espectacular. Vamos acompañando a, a Macheroni que viene bajando su tiempo. Viene, viene el, el primer sector en verde. Vamos a ver. ¡Uy! uy, uy no. H, Max no está. No está centrado. No está centrado. ¡Stay Focus! Que dicen eh, tus compañeros de equipos. Eh, bueno, de momento está así en esa, en esa p6 vamos a ver qué otros pilotos podemos un poco acompañar vamos a ver qué tal jesli Jesli no viene bajando vamos a buscar otro algún otro piloto bueno pues aquí tenemos a Bernard Civit de, de virtual Racing llorona de nuestros amigos de marco Oliveras. david serras viene bajando su tiempo está en p 11 vamos a ver ¿Cuánto es capaz de bajar su tiempo? Ah, nada, no, no, no, no ha conseguido. No ha conseguido mejorar. Sigue sigue ahí en P11. Roberto Giles, fan racer. Tampoco mejora. Vamos a buscar a algún piloto que le traigamos suerte. Modes está envuelta lanzada. Con esa skin tan macarra. Uy, se sale de pista. Yurka. Vamos a acompañar al, al fan racer. Yo creo que es el único piloto de Urca que está corriendo con el Porsche, pero la versión de 2018. No creo que haya una diferencia real, ¿no? En cuanto a potencia. Pero sí que sí que creo que es el único que está corriendo con, con esa versión de del Porsche. Bueno, pues repasamos un poquito la, la, eh, la clasificación. Ahí tenéis a mi líder provisional con esa pole. Momentánea con 1,29,9. Único piloto que ha bajado 1.30. A continuación, Alessandro botti que ha recortado. Antes estaba a 5,6. Décima, ahora a 3 y media. Seguido de su compañero de equipo Centeno muy cerca, 3.80. Y Guido de Palma, también de la, del equipo MB, a seis décimas. Eh, quinto, Daniel Epache, compañero de Neg. A, a seis décimas. Y a continuación, Austrako fets O sea, los 7. los seis primeros. 4 de, del equipo de Boti, 2 de Nege. Aquí se puede se puede jugar mucho a la estrategia, desde luego. Maceroni, Matt Max, séptimo. jesli octavo. Marcos sicilia Silvia, noveno. Magallá es el vasleño décimo. Bernard Sivit, un décimo. terminando mirando el argentino, 12. Roberto Gil, el fanraiser, 13. Diurca otro fanraiser, 14. Modes Games, 15. El mazazos, Juan Carlos González. Uh, Pedro Plaza, 17. Rubén Márquez. Es un racing RS18, Kevin Fernández 19. ¿Quién falta por salir, por marcar un tiempo? Pues el combustible ahí lo tenemos, a ver si, Marcelo López. Le quedan cinco minutos, no parece que Marcelo vaya a salir, está ahí parado. Pero bueno, Marcelo ya sabemos que, que como comentábamos, es un piloto que, bueno, le pasa como a mí, es de, es de la última parte de la parrilla, pero de los que no se rinde, de los que termina como sea y puntúa, y luego está ahí el tío, el 12. Hola Bauer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llegas al tiempo. Está terminando, quedan cuatro minutos de cuali. Mejáinej ha pulverizado el crono. Ha, ha conseguido bajar de 1.30, que el líder Boar, pues oye, muy muy buen resultado. Ahora mismo tenía registrado el mismo 1.32.27. O sea que ha bajado casi tres décimas su propio su, su propio tiempo. Y, y, y Max Maceroni, pues. El leaderboard tenía 1.31, pero aquí está un poco diluido. No está concentrado. Se ha salido un par de veces por pista, pese a los ánimos de, de sus compañeros del Team Balas que, que están con nosotros en, eh, durante la retransmisión. Bueno, pues, saludo amigo. ¿Dónde está Machuca? Machuca está trabajando mucho. <risa> está, no sé si me entiende, pero está muy ocupado. Eh, volverá pronto en, en dos semana volverá más o menos en dos semanas es lo que me ha dicho que volverá tiene mucho trabajo está muy liado muy ocupado y esperamos verle pronto fran si ¿sí me ves saludos te echamos de menos eh, saludos de Do doménico perrupato que también te echa de menos grache doménico eh, vamos a ver quién hay por ahí dando vueltas vamos a ver qué tal eh, Boti Boti está en vuelta lanzada todavía no a ver, ¿quién más tenemos en pista? John Fetts. B4. También vuelta lanzada, pero no, no, no parece que venga bajando tiempo. Neg. Bueno, vamos a ver si es capaz de bajar tiempo en el primer sector. De momento. Pues está esto bastante parado. A ver a Max. Max viene bajando su tiempo. De 1.30. 7, vamos a ver, está finalizando el tercer sector, le queda otra curva a derecha, es recta de meta, vamos a ver si baja ese 1.37, puede mejorar esa octava posición. ¡Go Max! Y sexto, muy bien, ha bajado decimitas, que fijaros que ha apretado, ¿eh? Sexta posición. Pues, bueno. Él tiene mejor tiempo desde luego en líder board, pero bueno. Aquí en pista no es lo mismo estar solo en el que con la tensión de, de pista con otros pilotos un poco echándote la aliento. Eh, bueno buen tiempo de maxi vamos a ver si Botti está en box Botti eh, da por terminada la cual va a hacer un, un nuevo intento vamos a ver qué tal se le da vamos a ver si si mejora este primer sector, si no lo mejor, nos vamos con otro piloto. Vamos a subirnos al post del rumano Neg, de Absolute Motorsport, actual líder del campeonato, con 13 puntos de ventaja sobre el italiano Botti, que viene recortándole carrera a carrera al rumano. Pues de momento no, no viene mejorando, ¿eh? No. Vamos a irnos a ver si si nos podemos subir al coche otro piloto que venga bien. Vamos a ver, vamos a buscar uno rápido que venga en verde. Uy, pero es que nadie viene en verde. ¿Qué pasa aquí? buen Márquez tampoco. Bueno, parece que los pilotos a falta de un minutito están un poco levantando el pie. Yo creo que todo el mundo se va a quedar con su tiempo. A ver, John Fets lo debemos pasar, Marcos Sicilia y la cámara y pues no, no parece bueno pues me he equivocado, me ha conseguido un tercer sector buenísimo y ha rebajado un pelín más su, su tiempo y ahí, lo, ahí tenemos los resultados, pole para Mijaineg eh, con 1,299 y a una décima Alessandro Botti con 1,3007 Licencia para matar, al macho. Una décima, esto va a estar muy, muy bien. Muy cerquita su compañero de equipo Tomás Centeno. Ahí veis, ¿no? OMB Racing, OMB Racing. Cuatro pilotos de OMB Racing, de escuderos de, de Botti. Tres, perdón. John Fetch a continuación, Marcos Cecilia, Máximo Maceroni, hemos dicho. Matt Max, sexto. Guido y Palma, séptimo. daniele Pache da su por octavo. Muy lejos para poder apoyar a su líder. jesli noveno, Roberto Gil décimo, Benattivit once, pero magallanes 12, también muy lejos de de su compañero de equipo, ese que el terminando 13, y bueno, señores, esto ya está decidido, pole para, para el rumano NEG, pole para el rumano NEG, y ahora, eh, pues nada, dos o tres minutillos de, de world map, si queréis, aprovechamos esto para repasar un poquito. Uh, vamos a repasar uh, los resultados de la carrera anterior y aquí es lo que yo os decía. Aquí podéis ver cómo estos tres coches verdes son los miembros del equipo OMB que se interpusieron. Bueno, interpusieron. De, o sea, acabaron por delante de Mijainek, del líder, con lo cual pues Boti pudo conseguir muchos más puntos de, de recorte de diferencia con con Neg, ¿vale? eh, Importante aquí siempre destacar la estrellita, aquí una mención especial a Jesli que fue el piloto más limpio, solo un incidente, eso siempre es de es, de, es remarcable y, y nada y aquí pues, estamos los incidentes, aquí tenemos un detalle más. O sea más detallado, valga la redundancia, y podemos ver que mira, si fijáis las las colisiones cartucar car, poquísimas, ¿eh? poquísimas. O sea, del promedio 1 dos tres. Menos Carlos Serrano del Team Balas que sí tuvo alguno más y ya descalificado. Pero veis que, que, que lo que decía, son pilotos de mucha calidad. Dos muy, muy, muy incidentes. ¿eh? Fijaros que la mayoría de los puntos se van por por, por off track, por vueltas inválidas y por, por slowdown. ¿eh? Que, que tal. esto yo creo que habla muy bien de la calidad y de la limpieza de, de estos pilotos. Eh. Os recuerdo que siempre podéis consultar en cada campeonato dentro de la página de Red Room Spain podéis consultar el desglose de cada carrera, de cómo han, han sido los incidentes y creo que es muy interesante. Ayuda a analizarte a ti mismo, saber en qué fallas, cómo, cómo has estado y bueno pues mejorar siempre. Bueno, vamos a volver a pista está acabando está acabando este warm up y señores se viene carrerón ¿eh? se viene carrerón vamos a ver si si bot y nos dan un espectáculo a la altura de la semana pasada y, y bueno también a ver esos pilotos que no están luchando por el campeonato pero que son muy, muy rápidos como como Matt Max Maccheroni o como como pueda ser eh, Jesli o bueno pues, de todos lados cada equipos pues, Vamos a ver si tiene una oportunidad de también de, de meter el cazo y de, de intentar eh, pues trepar lo más arriba posible. ¿no? al final el resultado está el autodirector un poco que no me tiene contento. No sé qué pasa está la cámara fijada. Sí, ¿Qué le pasa? Está como pillada la cámara, eh. Y no me mola nada. A ver si puedo cambiarlas, pues si sí me deja. Bueno, esta vista chulísima. Vemos como los coches ya se van posicionando. Esta vista aérea. Aún faltan algunos pilotos. Recordamos 21 pilotos en parrilla. Ahí vemos al poste negro y morado de Mega de, de Yurka. Vemos allá Kevin, con el blanco. Creo que este es Rubén, el azul. Y bueno, pues señores, luz luces rojas, 40 minutos por delante. Y a punto de empezar esta. ¡Ops! Salida en falso, creo que ha sido John Fetch. Vamos a consultarlo en Race Control. Uf, Tomás Centeno. False start, drive-through. Pues Tomás Centeno debuta. Ups, Max, Mad Max, se ha tocado. Trompo para Max, ahí le vemos. No sé si es Max o es sea, Armiento, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Es Max. Oh, qué pena. Una pena, ya estamos viendo en cual y que no está muy concentrado, ha tenido bastantes fallos, igual aquí soy mala suerte, puede ser. Y por delante, ahí vemos a Mihai Neck perseguido por, por el por el por el team OMB Racing. Sí, una pena, shit. Bueno, ahora a remontar. Ahora máximo tiene que trabajar mucho y, y remontar e intentar subir todas las posiciones. Posibles. Bueno, pues vemos que Botti va a intentar acosar desde el minuto 1 a Mijaínez. Vemos que la distancia entre ellos es muy pequeña. Detrás, pues como digo, van sus escuderos: John Fetch, eh, Guido Di Palma, eh, Marco Sicilia. Y la pena es eh, tomar Centeno, que salía tercero. Y bueno, ha tenido ese problema en la salida, además va a hacer tendrá que hacer un drive through ahora. Y eh, aquellos estarán en una posición, con lo cual Tomás Centeno, pues No va a poder jugar un papel importante seguramente en esa estrategia de equipo que yo presumo que va, va a ocurrir. Max, pero espectáculo ahora. Muy y sí, sí. Eso queremos, espectáculo. Sí. Ahora va a adelantar muchos y como tú dices. Para ir subiendo. Pues pues nada, de momento eso, dos piezas clave de este, de este, de este equipo OMB, que son Tomás Censen y Maga ya es pues, muy atrás, pero bueno, aún aún tienen tres o cuatro peones aquí delante. Vemos que Daniel pache está intentando intercalarse entre los, entre los, los coches verdes de OMB. Y de momento, bueno, pues Botti tiene bastante con que no se le vaya. Con que no se le vaya Neg. Vamos a, a ver la vista subjetiva desde el vehículo de Botti. Vemos que está en esa distancia de 2, 3, 4 décimas. Eh, yo creo que es importante ahora tener la cabeza fría. Quedan muchas vueltas, son 40 minutos. Eh, Roma nos dice un día. Y. Eh, bueno, tanto Boti como Nex tienen sus posibilidades, pero, pero bueno, deben tener la calma. Vemos ahí un poco se sale por lo verde de Boti, como están apurando totalmente todos los metros, todo el ancho de la, de, de la pista. Bueno, medio segundo de distancia ya para, para Boti. Vamos a ver por detrás cómo está la cosa, porque estamos teniendo luchas. Vamos a ver, aquí tenemos marco Sicilia, a ver por detrás roberto gil el fan racer ahí lo vemos ha caído hasta la p 17 aquí lo vemos persiguiendo a xavi lópez y a rubén márquez se le acerca máximo macho que viene de remontada pequeño besito ahí pequeño toque yo creo punterino no creo que vaya más ahora de meter el turbino <ríe> sí, sí sí sí, el cast tiene que dar mucho gas ahora mismo el máximo ahí lo vemos persiguiendo al fan racer roberto gil muy, muy cerquita. Es que, bueno, madre mía, este... Uy, uy, uy, uy, uy, ¿cómo está aquí la cosa? De momento, eh, Max adelanta a Xavi López. También a Roberto Gildos en uno. Va por Rubén Márquez. Bueno, es que, claro, la, la calidad de, de Maceroni. Se está viendo ahora lo rapidísimo que es el, el piloto italiano. Ahí le tenemos prácticamente a punto de hacer el paralelo con Rubén Márquez. No hay color, no hay color. Cuatro posiciones que ha ganado eh, Máximo Marceloni en, en apenas unos, unos pocos segundos. Muy bravo el, el, el piloto italiano. Que de momento pues está ahí con el turbino puesto. Como dice su compañero de equipo. Y Mad Max demostrando su calidad. Y a seguir la remontada. Vamos a ver por delante que se cuece. Aquí tenemos a, a Modest Games. Con la skin carbon negra de, del post 911 GT3, persiguiendo a Pedro es que salía 12 y ya está en P10. Bueno, bueno, bueno, bueno, cómo apura ahí los pianos. Quizás un poco en exceso, no sé yo si eso le va a costar algún, eh, algún slowdown, ¿eh? pero bueno, vamos a ver por delante qué tal. Bueno, pues Neg, que sin despegarse del todo de, de Boti lo tiene ya siete décimas. Poquito a poquito, tacita tacita le va, le va cascando tiempo a, a Boti. Y se va distanciando, eh. Botti va a tener que trabajar mucho. ¿Qué tal por detrás? Vamos a ver qué tal van las persecuciones. Vamos a ver si ponemos la cámara aérea. Por aquí tenemos que jugar que vista, de Viendo los tres en equipo. Es que la verdad es mola ver los, los coches del mismo equipo siempre. La no uniformidad me mola mucho. Ya ahí lo vemos, o sea, a Botti, Fetch, Guido y Palma y persiguiéndole, bueno, Marcos y y ahí vemos a Lepach intentando no perder ritmo, despegarse de, de, de este triunvirato de pilotos del de, de team OMB, que es brutal, o sea, es que son segundo, tercero, cuarto y quinto. O sea, muy potentes estos pilotos. Se ha traído los refuerzos. MB, insisto mucho en ello porque creo que va a ser clave. Pero claro, todo depende de que Boti sea capaz de, de adelantar a, a Neg. Aquí tenemos la, la vista subjetiva desde el frontal el coche de Boti. Vemos que ya la distancia, pues es que poquito a poco se va incrementando. Ya están ocho décimas, 9. Ahí está, Ineh. nos pues va rascando poco a poco. Ups. Aquí parece que se acerca. Vamos a ver ahora la salida. ¿Quién va, sale mejor? Pues parece que ha traicionado mejor el rumano. Y por detrás que, que cómo están las cosas. Por aquí tenemos al, al fanres Roberto Gil. Persiguiendo a Rubén Márquez. Detrás a Cheroni que ha debido tener algún percance que ha caído a la, a la P16. Le va a tocar volver a luchar ahí. Ojo que tiene detrás a Xavi López. Ahí le tenemos. Xavi López persiguiendo a Mad Max. No lo va a tener fácil el ¿eh? suerte con eso. ¿Dónde tenemos a Armiento? No le veo. Antonio Armiento. No le veo, no, no veo Armiento. No sé. Está, vamos a ver a Kevin. Aquí Kevin Fernández. Ahí vemos persiguiendo a Ángel Carrillo. Va recortándole poquito a poco. Vamos a ver si es capaz de cazarle y tener una, una lucha con él. Nada de Rubén Márquez, pues aquí está cazando a Roberto Gil y a su vez siendo cazado él por Mad Max. Pasan por meta. Usted es muy muy, muy muy cerquita. Uy, uy, se viene paralelo, se viene paralelo. No, no. Aguanta Roberto. Aguanta Roberto. Curva para él, tiene el interior. Mad Max intentando aprovechar la circunstancia, y acercarse un poquito más a Rubén. Sale, sale muy pegado. Está desbocado, ¿eh? está Max intentando remontar a toda costa. Bonita lucha aquí con Rubén Márquez de Sin Racing RS. Me da miedo más. Sí, un poco. Bueno, bueno, vemos que ahora parece que le gana la posición. Vamos a ver si consolida Max. Bueno, parece que sí. Parece que consolida esa P15 y ahora por la caza de, del Fan race de, de Roberto Gil. Aquí tenemos a Jesli. Bueno, que parece que está en una zona un poco tranquila. Más de dos segundos con respecto a Apache. Y Benazzibit, más de un segundo. Ahí le vemos. Bueno, pues por aquí la cosa tranquila. Kevin Fernández sigue reduciendo distancia con Ángel Carrillo. Ahí le tenemos ya. Estamos en un segundo, casi hace nada, y ya lo vemos a una décima. Vamos a ver la lucha entre estos dos pilotos por la decimoctava posición. De momento parece que Ángel le aguanta. Van a pasar ahora la última curva y recta de meta. Bueno, se están midiendo, creo yo. Yo creo que están viendo a ver cómo enfocar esta lucha. De momento Kevin bueno, intenta hacerse asomar un poco el morro por el interior, pero era claramente mucha distancia de, de ángel. Y bueno, vemos que se tranquiliza un poco la cosa. Volvemos con el grupito de perseguidores de la cabeza. Vamos a ver desde el frontal del. Del vehículo de marco Sicilia, como como, ¿no? como tiene delante a sus compañeros de equipo, la escuadra italiana que es brutal. ¿no? De, de colocar cuatro pilotos en las cinco primeras posiciones es, es brutal. Lo que pasa es que claro tampoco le sirve de mucho si Botti no es capaz de, de alcanzar la, la primera posición. desde que el terminando, aquí le vemos detrás de eh, Juan Carlos González, Chirimat, el mazazos un resultado provisional para, para Juan Carlos en esa P12. Creo que salía bastante atrás, ¿eh? está haciendo una, una muy buena carrera. Vemos por detrás cómo asoman Macheroni y Roberto Gil. Así que estos dos no se pueden despistar. Ya viene Mad Max ahí. Ups. Que es P14, adelantado al y Roberto Gil. Ahí lo vemos a los cuatro. Max le va a alcanzar en muy, vamos, seguro, en muy, muy poco tiempo que Bueno, ojo con Ezequiel, que es un piloto también rapidísimo, el argentino. Ya se han juntado los cuatro, ya están todos prácticamente en el mismo, el mismo. El mismo segundo. Y vamos a ver. Vamos a ver un momentito a ver qué tal están los tiempos. A ver la vuelta rápida. Pues mira, vuelta rápida. Para NEG con 1,315, lejos de, de ese 1,319, más de seis décimas. Y en um, cuanto a consistencia, creo que también se ve más consistente, estoy viendo. ¿no? Sí, con un 92 92,78%. O sea, que está haciendo una... No solo es rápido, sino consistente, que siempre es importante. Bueno, aquí vemos a Marcos Sicilia acosado por el italiano Daniele Pache, compañero de equipo de NEG. vemos que se están viendo respetándose vale tenemos paralelo vamos a ver cómo llegan a la primera curva tiene el interior pache va a estar muy interesante esta llegada bueno bueno bueno bueno vamos a ver quién le echa un par interior que bueno era claro que la para pache Uf. bueno ahí ha levantado el pie justo a tiempo Sicilia le marca un slowdown. Seguramente por esa acción en, en los pianos de esa, esa chicán. Y bueno, también Pache que se hace con la quinta posición. Ya ha conseguido. Eh, ganar un puesto e interponerse entre este trenecito que estaba haciendo el la escuadra OMB. Otro slow down para Marco Sicilia. Bueno, vamos a ver. Marco, calma. Hay que cumplir las sanciones si se te acumula. Eh, bueno, parece que está todo más calmado. Vamos a hacer un un repaso de a ver cómo está la clasificación, cómo, cómo están todos los pilotos. Y bueno, pues no ha terminado Pero Plaza que ha abandonado, no sabemos si ha sido un problema mecánico, qué circunstancia. Marcelo López, el colombiano en P21. Incansable, Tomás Centeno, el argentino que debutaba hoy en la Hanback, miembro del del equipo MB P20. Tengo mala salida, tengo que hacer un drive-thru. En fin, eh, pues carrera me imagino que para olvidar para el argentino, pero vamos a ver si en estos 26 minutos que quedan es capaz de mejorar. Kevin Fernández en P19 sigue con su particular lucha con aquel carrillo que ostenta la 18 posición. Uf, el mazazo es Juan Carlos González, que hace nada estaba en P12, ha caído a P17. Vamos a ver race control si nos indica algo. Respecto a Juan Carlos a Washington Colisión, o sea que sí. Sí, parece que ha tenido algún contacto con algún coche. No sé si se sigue con porque también le marca colisión a Cherminando. Bueno, P17. 16 perdón, para Rubén Márquez. A la caza del de Xavi López, que ocupa la decimoquinta posición. Decimocuarta posición para el argentino terminando de VRG. El fan racer Roberto Gil. P13 a la caza intentando no perder la estela de Max, de Matt Max, de Maceroni, del Team Balas. Pedro Magallanes salida de pista. A ah, Pedro no está teniendo su carrera. La semana pasada hizo una carrera soberbia, pero hoy hoy no está encontrando su sitio en pista. Una pena para el amigo Pedro. Vamos a ver ánimo Pedro, go. Bueno, pues eso hace que Roberto gil pues lógicamente suba la P12. Max, Mad Max ya está en P11. O sea que dentro de nada posiblemente tengamos a Mad Max en el top 10. Seguro que nuestros amigos del Team bala estarán contentos. Modest Games pues abriendo ese top 10. ¿Vale? A más de 3 segundos de Durka. Durka como siempre, carrera de menos a más. Siempre progresando, siempre mejorando. Ya la caza de, de Bernard Civit que se encuentra a más de 5 segundos. A su vez, civil no consigue reducir distancia con jesli Antes veíamos que estaba un segundo y pico, hace unas vueltas ya está en casi el doble de tiempo. jesli pues, bueno, pues en tiene una posición. Ahora vemos que le marcan un slowdown. Y hay que recordar que Jesley, bueno, para mí es que debería estar un poco más arriba, pero es que con toda la calidad que hay de aquí hacia arriba, bueno, pues normal que, que esté, esté en esa posición. P6, Marco Sicilia. Que hemos visto antes con esa lucha con, con Daniel pache que ahora pues va por la caza del, de otro miembro del equipo MB, de Guido y Palma, del argentino, que lo tiene ya a seis décimas. Y aquí tenemos a Guido y Palma, que a su vez, muy cerquita también, medio segundito, del austriaco John fetts Segunda posición para Alejandro Botti, ya cada vez más distanciado, más distanciado de el absoluto líder y dominador de esta prueba de momento que es el rumano Neg que ha puesto casi dos segundos y medio 2,4 de distancia con el italiano pues señores esto es lo que hay pinta que, que pese al desembarco de OMB no hay nada que hacer como mientras quede Neg primero no hay estrategia de equipo que valga. No, no, no. Lo que tan tan buena jugada fue la semana pasada, ¿no? De, de, de bueno, de, de hacer el podio completo de del equipo MB, que fue, vamos, parece que no es fácil de ver eso. Eh, pues esta esta semana parece que no, no no va a poder ser de momento, pero veamos, ¿eh? Porque la semana pasada a falta, bueno, en cuarto de carrera hubo fallos por parte de la cabeza de carrera y eso propició ¿no? el, el que al final, eh, pues, no me ve a conseguir a ese resultado tan bueno. Pues, Mad Max, que ya lo vemos, pues nada, asaltando la P10 que, que de momento y por poco tiempo tiene, tiene Modest. Modest ha ido ahí un poco largo, Mad Max ha salido mucho más rápido. Uy, no, no, pero yo quiero, yo quiero ver qué pasa con eso. Ahí vemos que efectivamente Macheroni sigue su escalada, ya es top ten. recordar que, que bueno, que había caído hasta la P21, creo. Y yeah. va de remontada, sí, dentro. <risa> sí, sí, muy bueno, Max. Muy rápido. Y muy limpio, ¿eh? Bueno, pues vemos que ahora la lucha va a ser entre Roberto Gil, el Fanraiser, y Modest. Vamos a, a subirnos al coche de, de Roberto. Vamos a ver si, si se acerca a modes para poder luchar por esa P11 y que no se le escape Max. Yo creo que aquí puede ser una, una cacería bonita. Go MB Pedro, ¿qué tal Pedro? ¿Qué pasó Pedro? ¿Qué ha pasado? ¿No estás corriendo? ¡Oh! Uy, uy, Modest, algo ha pasado ahí con Modest Vemos que confirmamos que Pedro, efectivamente ¿Qué ha pasado, Pedro? Everything, te ha pasado de todo Pero no puedes salir de pista, está tu coche en medio Estamos ahí enfocando, está tu coche parado en pista, tú en el chat Entiendo que, que se te ha colgado el PC, la conexión Algún problema, kick it off Oh, server connection, I assume Oh, So sorry, so sorry, Pedro bueno pues es situación curiosa como veis por el por tema de de un de algún problema de ping recordar que, que pedro es brasileño y la distancia con los servidores europeos al final hace que tenga mucho ping mucho lag y pueda causar esta, estas situaciones de que, de que el servidor le, le expulse no le haga kick out kick off entonces eh, pues una pena por pedro una pena Pedro. Pues nada, seguimos aquí con la caza entre Daniel Pache y Guido de Palma, Red Flag. Sí, debería de haber algo de eso. Y Daniele que veo que bueno, que tiene hambre de podio y en estos 20 minutos yo vamos, le veo perfectamente capaz de si no le tiene ningún percance, si consigue tener esa regularidad que a veces le falta, eh, veo que tiene ritmo, ¿eh? Bernard Civic, slowdown para Bernard que ocupa la P8 a no le va a venir nada bien para, para la caza y captura que lleva con, con jesly Bueno, uh, y aquí tenemos a. Una, esto puede estar muy interesante. Roberto Gil, Máximo Maccheroni y Diurka. Tres huesos, tres pilotazos. Que van a. Eh, Diurka no va a ser fácil, eh. Max lo va a tener muy difícil con Diurka, creo, eh. A no ser que cometa algún error pero no creo que diurka bueno es que parece que ha salido bastante mejor en esta curva max ¿eh? pero vamos de momento vemos ahí a una décima prácticamente están pegados el Porsche de, de max es una continuación del de diurka vamos a poner una vista aérea a ver si tenemos aquí está bueno Birka le aguanta un poco el tirón se acerca peligrosamente por detrás Roberto, que estás ya a siete décimas, ups, ahí Roberto ha pisado un poco de verde, van apurando, eh. estos no, no de luego no desperdician ni un metro de pista. Diurka va, va a ser mucho más difícil que el resto, aquí Max va a tener que sacar todo todo su habilidad, toda su velocidad y todo su armamento. Sí, eh, Max viene fortísimo, pero Diurka también muy, muy rápido, mucho veloce, Diurka. Bueno, paralelo interior para, para Máximo. Bueno, de momento ha levantado un poco el pie, creo yo. Sí, por bueno, sin incidentes, sin percance ninguno, siguen pegados. Roberto que se sigue acercando a estos dos. De nuevo Max que sabe, bueno vuelve a acosar a Diurca. Bueno, bueno, bueno, ¡uy, uy Diurca! Oh, yo no sé si se han tocado. Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, Race Control. Durka went off track. Pero no, no, no marca colisión. O sea, yo creo que no se ha tocado, ¿eh? Yo creo que ha sido un error. No lo sé. Pero de nuevo no, no lo marca Race Control. Marca off track, no marca eh, contacto ni colisión. Bueno, lo que sí vemos es que al final, Macheroni pues ha ganado otra posición. Pero bueno, ahí viene el fan racer Roberto Gila que va por él. Hay que recordar que, que Max iba cazando, pero también. Ojo que él también puede ser cazado por, por Roberto. Que también lleva una carrera de, de menos a más. Los dos ya van a afrontar la última curva. Esto, esto, vamos a ver si podemos poner una buena cámara. Ah, esta, no, esta. Tampoco. Esta, esta. Un cuando es posible. No, no capisco, no, no, no entiendo. Eh, bueno, hay un pequeño fallo de Max, pero no, no es lo suficiente para que Roberto pueda pueda acercarse lo suficiente para para acosar al italiano. Vamos a ver qué más hay por delante, porque Daniel pache también va a la caza de, de Guido y Palma. Vamos a ver qué distancia le separa. Vamos a ponerla a la vista trasera. Pues ahí, ahí tenéis, esa es la vista trasera de, de Guido y Palma, que es el P4 actual. Le veis la distancia, para que hagáis una idea, que le separa del de, eh, italiano Pache. Mira ahí, décimas, ¿no? Marca más o menos el timer. Uf, yo creo que viene muy fuerte De bache. Está siendo bastante consistente, algo que, que, que, que a veces no se da y que, que hoy parece que sí tiene. Y bueno, estos dos siguen con su particular lucha, jugando al chicle: cuatro décimas, seis décimas, ocho décimas. Parece que ellos tienen ya bastante lejos a Civic, a a que estaría más de 7 segundos de, de max. Por detrás, ¿cómo está el tema? Pues aquí tenemos a Tomás Centeno intentando adelantar. Almazazos. Juan Carlos González. Ahí vemos ahí algún rollo de Netcode, eh, de Centeno. Vemos como parpadea mucho. De Netcode, perdón, ¿de ping? Esperamos que no tenga problemas de conexión el argentino. Se acerca a Juan Carlos a Chirimat. Y bueno, parece que está todo bastante tranquilo. Vamos a ver, quedan 15 minutos. Slowdown para modes en estos momentos. Vamos a ver cómo afrontan la, la, la chicán estos dos. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Le ha dejado pasar? ¿Juan Carlos? Algo, ha pasado, algo raro ha pasado ahí. O sea, de pronto se, se ha visto cómo. Como reducía muchísimo la velocidad y circunstancia que ha aprovechado Centeno. Bueno, quedan 15 minutos. Repasamos. Eh toda la parrilla toda la clasificación y ya nos centramos en el final de carrera que promete ser interesante bueno pues los que no han terminado los que por un motivo u otro no están en pista Pedro Plaza P22 el amigo el brasileño Pedro magalláes con su coche ahí parado porque la, el servidor lo ha hecho kick off P21 Dürka no Dürka ah ¿Diurka después de soft track también se ha retirado P20. Y el que nunca se retira, el que siempre termina y el que pues va sumando puntitos poco a poco, el colombiano Marcelo López. Sí señor Marcelo, yo siempre en tu equipo. Ángel Carrillo, P17, que ya ha sido sobrepasado por Kevin Fernández. Aquí tenemos a Kevin de HRT, P17. A continuación, en P16... Eh, Juan Carlos González de Mazazos, el argentino centeno P15. Recordamos la mala salida que ha tenido, ha tenido, bueno, se ha saltado la ¿sí? salida, ha tenido ese error, le ha costado, luego ha tenido algún contacto al nada más salir y luego encima el, el, el drive-through que ha tenido que hacer, pues, lógicamente la sanción por saltarte la salida, esa salida en falso, pues le, le, le ha supuesto partir de, de muy atrás, ¿no? Enseguida. Pero bueno, P15. P14, Rubén Market, de en NRS. Xavi López, P13, con esta skin tan chula. Me gusta. Simple y bonita. Otra skin preciosa, la de clic Terminando, de VRG, el argentino, en P12. Modest Games, P11. ¡Hey hombre, Fran, bienvenido al canal, buenas noches. Llegas a tiempo para el final, ¿eh? 10 minutitos quedan. Roberto Gil, ahí le vemos, en P10 lleva ya muchísimas vueltas persiguiendo a mad max Macheroni que lleva una carrera de remontada había caído hasta la p 21 y bueno es aquí en ese aquí, el desaliento ahí lo tienes p 9 a más de 6 segundos y este es el problema que, que no sé si va a poder superar max en mucho tiempo ven a civil debe de virtual Resin Girona. p7 para jesli Siempre en la parte de arriba de tabla, muy rápido el piloto de Sin Racing RS. P6 para el francés, Marco Sicilia, que se estrena hoy en la handback. Muy buen resultado para Marco. daniele pache de Absolute Motorsport. P5 a la caza de Guido y Palma. Ahí le vemos a Guido asomar, al argentino, también del equipo mb Uy, uy, uy. No sé si quedarme con estos Vamos a terminar el repaso y volvemos. John fetz Sería ahora mismo el que cerraría el, el podio virtual en esa tercera posición provisional. Alessandro Botti, el perseguidor durante toda la carrera del líder y líder del campeonato, Mijay Nech, con un dominio incontestable. Brutal la carrera que está haciendo Mijay Nech. Quiere volver a imponer su dominio. Quiere un poco compensar el... Bueno, pues el buen resultado que hizo su contrincante Botti la semana pasada. Y ya vamos, ya fe que lo está consiguiendo. Es brutal. 20 vueltas, dominador absoluto. 3 segundos y medio sobre Botti. Pues Neg si no pasa nada. Que ojo, que hemos visto ya a pilotos con percances. Nadie está exento, por supuesto. Pues si no pasa nada, pues Neg puede acrecentar su ventaja aquí. Y quedarían solo dos pruebas. Os recuerdo que está en la octava de 10. Y se va. se va acabando. Bueno, vamos a. afrontar ya estos 10 últimos minutos de carrera. Tenerle Pache en la colisión. ¿Cómo? Una colisión. Ostras, pero se ha adelantado a dipalma Palma. Pues se ve que ha sido una colisión con dipalma Esta cosa más rara me marca control. Bueno, pues. Comentar que la vuelta rápida precisamente la tiene este piloto que estamos enfocando, Daniel pache que vemos que acaba de doblar a Marcelo, como siempre Marcelo muy limpio apartándose para no perjudicar a nadie, bien por Marcelo, y como decía Daniel pache tiene la vuelta rápida con 1.35, eh, 5 ¿vale? Eh, los tiempos en la última vuelta son todos bastante similares en cabeza, 1.30 y 1, 2, Kaineg, 1.31-2 Botti 131-2 John Fletch, como veis todos muy similares. Ya Daniel e. pach está en 31-4, Guido y Palma 131, 6 Marcos y Silia 31 5 Pero veis todo toda la cabeza. Son pilotos, la verdad. Que están marcando todos un tiempo muy similar. No hay mucha calidad en esas seis primeras posiciones. Ya de ahí en adelante, pues Jesley eh, 1.31 1.32.1 y bueno, Matt Max viene con el 31-1. Vamos a ver a Matt. Mad Max. Ahí tenemos. No consigue terminar de despegarse del fan race Roberto. De luego Roberto lo está dando todo para que no se le escape el italiano. Pero es que Mad Max es, es mucho, es mucho Max. Sigue intentando recortar distancia con bernat Civit de Virtual girona Más de 6 segundos. Lo tenemos complicado. Quedan ocho minutos. Lo veo muy complicado. Que Max pueda mejorar esa 90 esa novena posición Mick Race dice ve la gara Bravi estamos de acuerdo sí muy buena carrera de, de Máximo eh, está dando mucho espectáculo lo que el espectáculo que nos falta un poco por arriba yo me hubiera gustado ver un poquito a a Neji y Boti luchar más cuerpo a cuerpo pero vemos ahí tenemos a Boti tres segundos, casi cuatro segundos va a pasar ahora por meta. Es brutal, eh. O sea, lo del de ritmo de Neg es brutal. Es brutal. ¿sabes? Puedo más que repetirme, pero es que lo que hay. Vamos a ver... Si Boti qué vista tiene. No, no, ese está viendo si, si es capaz de ver... Mira, si sí, ahí al fondo se ve a, a Neg. Este piloto que tiene en primer plano yo creo que es Ángel Carrillo. Se un doblado. Sí si sí, esa skin que es, que es sí, la misma que iba a balas pero este chico no es de balas eh, vamos a verlo si sí, es ángel Carrillo, lo confirmamos el ángel no este es Kevin aquí tienes a Ángel y por detrás efectivamente está la vista trasera de Ángel ya vemos a, a Boti Vamos a ver qué más luchas hay por ahí. Pues nada. Estos dos siguen a lo suyo. Esta pareja de baile que se. Que se ha buscado Roberto. No le está siendo nada fácil, eh. Al Fanraiser de alcanzar. My, nuestro ídolo es Mad Max Marcheroli. <risa> sí. Sí, sí. Espléndida gara. La de Max. Espléndida. Eh, Neck muy fuerte. Sí. Mijay Neck. Eh, Está rapidísimo, muy veloche. muy veloce, el, el, el rumano, bueno, lo tiene Botti, lo tiene muy muy difícil, o sea, nos están quitando mucho espectáculo. Bueno, por aquí tenemos en este momento se es, eh, terminando, que acaba de adelantar a Xavi López, ah, lo hemos pillado demasiado tarde por detrás, vamos a ver, Pache se está acercando a John Fetch, vamos a ver en esta vista subjetiva, qué tal, le cierra el interior el austriaco Daniel Pache. Que ha perdido un poco de distancia en esa maniobra, va a intentar por recortar esas 4 o 5 décimas. Bueno, John Fetch, pues va a intentar defender ahí la posición, ese podio. A falta de 5 o 6 minutos. Después de haber estado ahí toda la carrera, pues sería una pena. Lo que está claro es que Pache, que bueno, que eh, ha venido toda la carrera remontando, tiene, tiene muy, mucho ritmo. Tiene mucho ritmo. Mucha velocidad. Y bueno, no doy un... Vamos, no, no pongo yo mi dinero ahora mismo por el podio de Feds. ¿eh? Tampoco digo que Pache le vaya a adelantar, pero quiero decir que, que va a estar va a estar competido. Va a estar competido. Bueno. No hay más ahora mismo, más luchas. ¿eh? Solo la de Pache y la de Feds. Y esta persecución entre... Roberto Gil y Mad Max. Cuatro décimas, cinco décimas, pero Roberto no consigue acercarse lo suficiente para enseñarle los dientes a Mad Max. Ahora parece que sí, dos décimas. Sale más rápido el italiano. Van a afrontar la... ¡Upa! El último sector. ¡Ups! ha habido un percance. ¿Se han llevado? ¿Se han llevado a Max? ¿Ha tenido un percance Max? ¿Qué ha pasado? Oh... Max ha, tropezado, ha golpeado... Matt Max, los control... ¡Ah, con Marcelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! Marcelo ha golpeado a y parece. Que ha perdido esa posición 9. Ya está a más de 12 segundos del fan race Roberto Gil. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque Máximo estaba haciendo una buenísima carrera, una gran remontada. Pero bueno, así son las carreras, ¿no? Siempre a veces hasta el último momento puede pasar cualquier cosa, cualquier situación, como ha sido el caso. Yo creo que ha sido un malentendido. Me, me extraña mucho. Yo creo que Marcelo ha no lo sé, no, no lo he visto de refilón, pero pero me gustaría verlo con más detalle porque yo creo que Marcelo entiendo que se habrá, habrá querido apartar, habrá sido un malentendido. Una pena, una pena. Bueno pero que no se rinda Max porque igual que él ha tenido este percance lo no puede tener otros pilotos ¿eh? eso, eso sí de luego Roberto ha puesto pies en polvorosa va a por Bernat Civit que está a tres segundos Bernat Civit debe tener un problema hace un momento estaba a seis segundos de, de Max que iba por delante Roberto ahora está a tres tres y pico cuatro casi quedan tres minutos de carrera Uf. Nada, nada, Roberto lo tiene muy difícil de Vamos, a no ser que le pase algo a.. Uy, ahí ahí ha derrapado, se le ha ido de atrás. El coche. Eso no le ha ayudado, ha perdido Eso le ha costado un segundo. Eso le ha costado un segundo con. Con menos civil. Uy, Daniel Epache. Daniel Epache. Oh lo que comentaba. Good job, eh, Neg. Pues sí. También pasa lo que comentaba, es que es un piloto, joder, que es rapidísimo, que en cada carrera está ya está siempre arriba, pero joder, le cuesta mucho ser consistente, le cuesta mucho ser regular, ¿no? Y como vemos, no, no termina. Una pena, una pena porque también está haciendo una gran carrera. Bueno, pues esto le da la oportunidad a Máximo de volver al top ten y ya tiene otra presa en su punto. Y mira, ahora ya tiene a Mad a, Max, ya tiene... A modest. ya ahí vemos la distancia que separa a modest de max bueno máximo viene desbocado oh, estaba pisando lo verde estaba por el césped se ha dado un paseo por el campo vamos a ver desde el frontal ahí vemos el frontal de max persiguiendo a modest hola artiles bienvenido Gracias, gracias. por el follow. Y bueno, vamos a ver porque quedan tres un minuto y vamos a acompañar. Eh, vamos a acompañar a, a Mijaineg. Queda un minuto y medio. Esta vuelta hay una más. Vemos ahí que va a doblar a Kevin Fernández. Ya la ha doblado. Y bueno, pues. Un poco ese paseo.. triunfal hacia eh, la victoria. donde hay que inscribirse para correr con ustedes? Se ve de cine. Mira, Artiles, eh, mira, ¿ves ahí en la... en la en el, Hay una web que es www.resurlespain.com. Lo tienes en el canal, en los enlaces. ¿Vale? Entras ahí. Ahí están todos nuestros campeonatos. Ahí puede ver toda la información. Y luego... Eh, eh, tenemos un Discord que también está en la web. Si te vas a la página de contacto, pinchas, entras al Discord, y ahí ya nos. si quieres una vez que entres, pues preguntas y te informamos de, de todo lo que hay. Ahora mismo tenemos este campeonato los lunes, los viernes tenemos la Open Series, que es con, con el Starter Pack, el, el pack más barato, más económico de, de Rick Room. Y dentro de dos semanas empezamos la Funny Cup, que es los jueves. O sea que, que hay campeonatos. Si te, si te quieres animar. Si te quieres animar ya sabes. Entras en 3w Tienes el enlace en el canal. ¿eh? Aquí en Twitch están los enlaces. Eh, Fran, ¿qué vienes como Dios? ¿Están todos los campeonatos? Bueno, sí. sí Y la verdad es que lo está haciendo muy bien aquí. Bueno, pues Artiles, encantado. Contamos contigo. Claro que sí. Pásate, ya te digo, entra en la web. Busca el link de Discord. Entras a Discord, preguntas y ahí la gente te va a ayudar. Cualquier duda que tengas y vemos para, para, que, para ayudarte a inscribirte. Pues, bueno, terminando la carrera, Mijainegh, ya en sus últimos metros. Vamos a ver si podemos subirnos a, la, a esta vista superior. Dominio de Nege, incontestable. You rockman man, congrats. Okay. Mijainegh, sí. Very, very great, una carrera, iba a hablar en inglés, pero no, no estoy yo hablar en inglés. Buenísima carrera, desde luego, de Neg. Líder absoluto, ha dominado con puño de hierro, ya afrontando las dos últimas curvas. Neg, ahí lo tenemos, muy grande, el rumano. Y bueno, pues tres puntitos, ahí va, bailando. Tres puntitos que le separan de... De diferencia contra Boti, que acaba de pasar. P2. A continuación. John Fetts. Ahí le tenemos. Guido y Palma. Que está llegando ahora. P4. Acaba de pasar. Marco Sicilia. A ver si lo enfoco bien. Ahora tenemos pasando P5. jesli P6. Buenísimo resultado. Roberto Gil. El fan racer. Pasando ahora, octava posición, también buenísimo resultado, de menos a más. Genial, Roberto, bien hecho. Ahí la vemos pasando, celebrando esa octava posición, grandísimo resultado. Modes Games, a continuación, el coleguita de entrenos de Roberto, Roberto y Modes, Modes y Roberto, siempre juntos, noveno. Chermi, ahí tenemos a Chermi de Virtual girona también décimo resultado, grande Chermi. buen Márquez. Décimo. Tomás Centeno. Décimo segunda posición. Ha remontado bastantes posiciones, la verdad. Xavi López. Acaba de pasar. 13 El mazazo. Juan Carlos González. Va a punto de pasar meta. P14. Kevin. Ojo con Kevin. <ríe> Uy, va muy despacio Kevin, ¿no? P15. Aún le queda para llegar. Bueno, ya está, ya está. Está llegando. Últimas curvas. Para Kevin. A ver, tenemos. Uy, pero está entrando en boxes. No me digas. No me digas. ¿Está entrando en boxes, Kevin? No creo. Bueno, no entiendo. Bueno, pues Ángel Carrillo. Ah, bueno, que ya ha terminado. Vale, vale. Están entrando porque ha terminado. Ángel Carrillo 16. Mad Max 17. Una pena. Con la carrera tan buena que había hecho. Marcelo López. P18. Una pena ese percance con Max. P19 para Daniel Epache. También el, pues, un problema que. Este piloto, como digo, que es muy rápido, ahí lo veis, vuelta rápida para, para Daniel Epache, que ha hecho un tiempo uh, de 1.36, 5, perdón. Y, uh, y una pena. Eh, pero bueno, victoria incontestable, dominio absoluto hoy, aplastante de Neg. Poti, segunda posición. La, la, la, la diferencia en la general ya es de eh, 16 puntos, quedan dos carreras. Lo veo muy complicado para Boti, Pero esperamos que no se rinda. Porque puede pasar de todo en esas dos carreras que nos quedan. Recordar que la semana que viene nos vamos a Rot América, amigos. ¿Vale? Vamos a repasar en un momentito. Vamos a repasar el calendario. Y efectivamente, aquí tenemos... Roda américa Es recordar que a la semana siguiente gran final en los life ojo puede ser espectacular eh, con estos pilotos aquí se puede jugar el campeonato yo creo que, que tener errores en los life se puede pagar muy caro y si Botti es capaz en Rota américa de recortarle algo de distancia a neg no life puede ser el justo juez no para para este campeonato bueno chicos pues esto ha sido todo, muchas gracias por acompañarme, eh, este domingo vamos a retransmitir eh, la, la Spring Cup que corren en Daytona, Oval, hombre Pregi! estaba haciendo publicidad, pues eh, los mazazos corren, como decía, eh, la Spring Cup este domingo a las 10 de la noche en, en Daytona con la Fórmula US, 66 vueltas. Va a estar muy, muy interesante. Chao, cronista. Chao, tutti Y nada, os veo el domingo y el lunes que viene otra vez aquí. Hasta pronto. Nos vemos en pista.